Hola, me llamo Cori. Soy maestro de español en la secundaria y también soy un estudiante de maestría. Mi trabajo de maestro es divertido, pero a veces es difícil. Me gusta trabajar con los estudiantes y enseñar la cultura hispana. En mi día típico, yo enseño una clase de español básico en la mañana. Luego, ayudo a mis estudiantes en la oficina y en la tarde yo tomo clases de maestría en la universidad. En la noche, yo ceno comida muy buena, escucho música, estudio para mis clases, y también descanso un poco. ¡Hasta luego!